Oh, ¿te fue en ¿Te Buenos te días, Buenos días, señores ah, cafeteros. Estamos en transmisión para Chetumal TV, un Channel y, con, y Contrapunto Noticias. ¿Por qué se ponen serios? Hoy somos, <ríe> somos? <ríe> jugó el fin de semana Tigres contra Leones de Yucatán, ¿no? Sí. El, el, el domingo. En el estadio. Llegaron tarde los Leones, por cierto. Sí, efectivamente. Primero llegaron los Tigres y, y luego los... Primero llegaron los borrachos. Primero bueno, llegaron los borrachos luego sí, no, llegaron la... los que tiran camisas y les gritan de la, de la, de la, de la Pero la tiraron bien poquitas, ¿no? Pues, Oye, aquí Manuel, Él no fue, ¿verdad? Bueno, es lo que no dijeron, o no de... vi ¿A qué te refieres? a ver? No sé, alguien tiene que tiró él y que le gritar, no sé. Aquí lo dijeron, yo no sé, no lo vi. Yo estaba, yo vi que tiraron, pero no sé qué. ¿Qué estuviste en el partido? Yo estuve, sí, yo fui. En la barra. Yo fui el domingo, desde las 11 de la mañana ahí sentados. Empezó como a las 12 y media de la tarde, más o menos. Ah. No, aquí el Aquí en las no de baseball es, me es me muy diferente a otro lado. ¿no? Aquí la gente es muy, muy apasionada. Sí. De, de o sea, les gusta mucho el baseball. Muy cara las chivas, 30 pesos. Carísimas. ¿Y los cubeteros? Sí, pues yo compré por esto Y los cubeteros, 35. ¿Y los cubeteros? pero porque te la llevan hasta tus sí. lugares. ¿Pero entonces. en Calgona, cómo está, por ejemplo? 30, no sé, 30, pero está re, alrededor de lo mismo, sí. Depende, porque, de Sanctuco, padre. ¿Ah, no, porque Sanctuco, si compras de, de Sanctuco, litro es mucho más caro, obviamente. Pero, pues el béisbol es así, o sea, si te gusta el béisbol ah, es no, claro. O sea. claro. Claro, claro. No, el es así. el es así. Yo siento que a lo mejor cobran así porque... Hay, porque hay poder, mucho gasto. hay un colchón hay gastos, exactamente. ¿sí? Bueno, son caros los equipos, ¿no? traemos hasta ¿Eh? acá. Sí, como cuánto costará traer un equipo de... pero yo creo que, pero... que ahorita vienen porque están en pretemporada sí, sí, en... Yo, yo, fue partido de pretemporada de ¿eh? hecho no, subsidiado todo el béisbol es subsidiado hasta la 20 liga mexicana. Ellos no, no vienen, no viene a, a, a, o sea, ya, están pagando como un joven, no sé, bien. Sí, la sí, ciudad, están, también, están en la temporada. No les del liceo debe saber porque... Hay no Tú eh, llegaste a una no, no. temporada que los trajimos, eh, cobraron 80 mil pesos. ¿En eh, qué año? Equipos. Ya, ya tiene bastante ya tiene pero bastante. ahí tienen 900 por lo que lleva no sé a qué se deba no porque por ejemplo el presidente municipal de de, de morelos gratis, pues fue una, una especie sí. de los gratis ¿no? no sé en qué se pasó él para eso me dio gratis Entonces, o sea, a lo no, mejor como no, patrocinio no, ¿no? ¿sí? O sea, porque todo depende también de eso si tienes patrocinio pues obviamente le puedes dar las empresas cerveceras ¿no? siempre, este, por lo regular, antes patrocinaban ¿no? Empresa, Ahora, o sea, an, antes te daban tanto de cerveza, confide y, y en los vuelos no, no, no, no, no de gran cosa. Pero ahorita, ahorita ya no te, te dan nada de a... eso. Sí, ya no, no, no, es, es, es difícil ahorita. No, no, es más, eh, en la liga de, de, de béisbol que, que tengo fui a hablar con los de la empresa cervecera de aquí, las dos empresas que hay. Y me dicen, no, no, no, es que ya los gerentes, los dueños, dijeron que su negocio es vender cerveza, no, no es otra cosa. Y si apoyan el deporte, pero a, a equipos de Liga Mexicana, o, o en el caso del fútbol, de la. de la. del este, fútbol de primera división, ya para nosotros, ya no hay nada. Claro. No, pero ya es, me, es caro, me acuerdo cuando la Liga Internacional del Caribe. Se, se, se pelearon la plaza, la superior y la, y la corona. Sí, ¿no? Invertían, pues casi sí, nadie invertía en popular. ellos. Sí. Es que sí. sí es un buen negocio para las cerveceras. A claro, él le, le estaban chiflando al, al, de la, al del sonido, no porque no anunciaba quién era el que bateaba. Sí, es, por lo regular, ¿no? En cada... Pero lo anunciaba Joaquín, era el que se anunciaba, claro. en anunciaba. En la radio sí se anunciaba, pero en el estadio no se anunciaba. En, en cada partido va, Siempre hay no, no, no, no, no, no, no, un gran se encarga De anunciar al paseador Pero no hubo, ¿quién sabe? Dani Pero yo creo que fue ¿no? ¿no? no, Un no. buen partido, sí, claro Para sí. La, la, la, la comunidad Porque esperaba desde hace es mucho esto ¿no? Y esto es parte de, de la cotidianeidad Que se da aquí En Carreño Pero yo no sé mucho de béisbol Pero esas esa superioridad que mostró Tigres desde un principio es normal, porque Leones tiene fama de ser muy buen equipo. Son las canciones, sí, Ajá. pero no, bueno, pero perdió... al, al ser un partido O, o era pretemporada... con descendencia por estar en Quintana no, Roo. No, al ser un partido no, pretemporada. Así, siempre... así perdió, perdió sí, Tigres. Leones, pero dieron una paliza en, en Valladolid. O sea, yo sé es que hoy por esta que... temporada no se ve tanto claro. la competitividad, sino como que estoy checando a él. No, estoy checando. A él Quiero jugar. Nadie arriesga. Yo pierdo. Claro, ¿eh? o sea, sí. mí, es sí. A todos. De... De... A todos. Ay, no, no que bueno, a mí quieren y, y, ¿no? sí. la... y están viendo a los tres Están estudiando y a los ellos se el traigo, pinches. Sí, sí. Pero el Tigres sí, sí mostró su prioridad, sobre en el, todo en este el juego, juego como el sí, en este juego sí. En el juego del domingo pasado, sí mostró gran superioridad. Pero fíjate que, a diferencia del de, de, de equipo Leones, por ejemplo, Leones está metido con las familias y tiene un arraigo de muchísimos años, ¿no? Y, y se vio ahora en el estadio que mucha gente le iba a los Leones. Sí. Y Tigres no ha, lo, no ha logrado consolidar esa familiaridad con la visión es, es que Tigres, Tigres nunca va a ser de Quintana Roo, siempre va a ser Tigres de México. Es como el Atlanta, atlante de Quintana Roo, nunca va a ser Atlanta de Quintana ¿Pero por Roo. por qué? Pues porque la gente, creo, como dice Eliseo, ya Decimos se identifican, con ya se identifican. A nivel península ya la mayoría de la gente, cuando empezamos a ver el béisbol, eran los leones de Inglaterra el fútbol igual cuando empezamos a ver el era Chivas América y, y todo eso cuando la gente se queda con esa con esa idea es muy difícil yo creo que quitar este irse a tienes que invertir mucho pero, pero fíjate que comentábamos no no sé la opinión de ustedes pero si movieran la plaza como en la época del ingeniero Mario que teníamos mayas de Chetumal pues, bueno ¿y es otra cosa? yo fue primero langosteros langostero, langostero, claro, bueno. langostero, claro. pero se los lleva también a Chetumal sí. juegos Ceres, para ley ¿Sí? no. yo creo que eso pues implicaría que la gente se se metiera claro. más también sobre todo de este lado centro sur ese es trabajo de la COJUDEC ¿no? Pero... Pero... Es acuerdo, lo los equipos. Este pero, pero quién, el, pero quién el, maneja la claro. quién promueve a los empresarios para que... El dinero del gobierno, del Estado no, sabe sí. ¿sí? Mira, pero es una diferencia con lo que sí. dice el langostero de Quintana Roo. Ese nombre sí se cuacó. La gente se identificó. Claro, se identificó. Claro. Por ejemplo, hablar de... Me acuerdo de los equipos aquí llaneros, semiprofesionales, los madereros de Bacalar, o los o sea, mayas de Carrioporto, pues, pues, o sea, cuando hablas de mayas, de madereros, algo así, pues, todo el mundo sabe tiene, el de tiene eso. Tienen una identidad más. Claro, una identidad. Tienen Ah, los broncos de José María ah, Moreno. O sea, o sea, ya, la, ya quedaron. caribe, la serie de, del caribe aquí, ¿está? De la, la Inglaterra del, del, del Caribe. caribe. El pleito era el teclado. Carrillo y Morelos, se llenaba el campo, no el campo Bronco de fútbol, S vino, el vino del béisbol esta vez, es. así se llenaba hasta las orillas, se llenaba, 100 100. estaba así. Yo, yo, yo te siento de que lo que dice el candidato Liceo, que sería una buena propuesta para ti, corresponda a mi amigo, no, o a mi amigo, que se tomara en cuenta como sede alterna de los tíos, porque Carrillo de ya la hoy se empezar a sentir el amor como la capital que es. Claro. Hey, hey. policía Claro, y aprovechando ahorita que está ese, esa sinergia de que quieren fortalecer Chetumal y el sur, y, y, y, y, y el, el arraigo este político que tiene, o sea, sí, sí, no es no, una mala propuesta sí, traer a Tigres a una buena porque nosotros podemos ir a, más, que serie. Mal que a Porque además comercialmente también les conviene. O sea, en el sur necesita la gente gastar. Se te, te ha ahorrado sí. su dinero todo el tiempo nada más. Y en, este partido, <ríe> en este partido vino mucha gente de José María Morelos. Sí. De Nicolás Bravo. De Nicolás Bravo incluso. Sí. se llenó el estadio. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, claro, ah, sin, sin ánimo de otra cosa, pero la ¿sí? presidenta sabe un día, ahí, Oye, pero, ¿y, y lanza ¿sí? bien la presidenta, eh? O sea, no como un pitcher, pero pero sí tiene brazo no, no, no, fuerte. Y uno de los... De los, de los de o sea, para, para, para haber lanzado ah, con la fuerza ah, que lanzó desde de, de, de el, el lugar del pitcher hasta el cáncer. El no, no, no, no, ¿Y dos no, tiras Muy bueno, muy bueno, la verdad. ¿tú? Yo creo que el apoyo de la presidenta en este caso estuvo bastante bien, eh. Sinceramente. Y son no, buenos pues no, espectáculos. Hasta las planchas que los, regaló. Son de buen nivel. La Kandeker, hasta el, las planchas el, el, el que regaló. Las cervezas. Oh, qué ah, sí? Eso, eso no me di cuenta. No, no di cuenta. No, yo, yo estaba es formado, de, pero no sabía para de, qué. Tan, cuando salimos del estadio, eh, la gente se iba con los leones a tomar fotos. Los tigres estaban en un, un ricosito ya comiendo sus tacos Más aquí tengo la mitad de mi boleto. Ellos buscaban ¿no? a los. Okay. A los Ahorita me acabo de acordar. Ahí está, mira. Sí, sí, sí. Que no se diga que no pagué. <risa> es que no me invitaron. Bueno, sí me invitó el liceo, pero yo. entrada a mí me dieron. A mí me dieron <risa> el pedazo del que en el talón el que me dieron. Ah, sí. Fraude. Yo no, yo, yo no estuve... ¿Porque el... no me dieron el completo? ¿Querías el, el no, completo? No yo quería el completo. <risa> no, no, pues ¿verdad? me dieron el... Me dieron el, el, <risa> me dieron el talón, <risa> el talón para... Me hubieran dicho... Sí. Yo no, yo me no dieron es el talón nomás, o sea, volvieron a... Re, ya re, no re, había el, boletos. No te vendieron el boleto, normal revendieron Yo no estuve vendidos. el, el sí, domingo, me hacía playa. Sí. Allí la con mi Y ya la gente estaba... Volvieron a vender. pues algunos... Algunos realmente estaban dorados sin boletos. Pero, sí. otros, como dice Danny, pero es que hubo muchísima gente, la verdad, muchísima. Sí, y la preventa estuvo desde semana. Yo le atrás. estaba dando 100, 5 metros ¿no? Quisieron también. No negociamos. No negociamos. No, no, no. <risa> eh, mi respeto es el de la entrada. Tuti. No, Tuti no, no, no, casa, no, Y además fue buen negocio también para los vendedores de comida y todo eso. Porque yo, yo por ejemplo, como a las dos y media de la tarde más o menos salía a, a comprar comida. ¿No había? No había. Es Mira, todos los de la carne asada ya habían vendido toda su carne. Esto es algo que, que este, ayuda en muchos aspectos, ¿no? Se activa un rapidito la, la economía de algunas sí. personas. ¿no? Y lo vemos en, en todas las comunidades donde se juega el béisbol. La gente sí. saca refrescos, chicharrones, o taquitos y todo eso. Sí. Entonces, ahí entran algunos centavitos a, a la familia. Igual en el fútbol que, que Ajá, hacemos sí, los también. sábados, igual... Hay gente que... ¿no? Entonces... Pero, pero lo que decía Daniel, cuando está el, el, el partido sí. entre Broncos y Morelos, es este, un clásico de la... Es, su clásico, es un, un clásico... clásico. Y fíjate que llama mucho la atención porque viene gente de... Sí, ¿Qué se cada cuando es? Bueno, tanto... cuando hay la liga, cuando está la liga. Ya no, lo mismo en liga. No Entonces viene, una liga estatal... viene mucha gente de diferentes partes del estado. Y los morelenses vienen de muchos también, y cuando nos toca ir allá, también vamos allá. Hay una... A pesar de que nos llamamos municipios hermanos, ¿no? Y, y lo somos. En ese momento, pues, cada quien le va a su equipo, no? Y, claro. y después... Me sí, de falló un batido, poco pues... la, la animación sí. y, y el, el comentario de, de quiénes eran los jugadores, cómo sí. estaban jugando, quién okay. era el que iba a batear, quién sí. era el pitcher, quién era el catcher. O sea, que son elementos importantes para, la, para que se entretenga claro. más la gente, ¿no? Y, técnicas. Técnicas. Y, y por ejemplo, hay, no, siempre hay quien, ¡ah, chinga tu madre! Ah, ¿no? bueno, ¿no? eso es y, Pero si no, si no sabes su nombre, lo tira al aire, entonces se lo reparte a todo. No, eso el, lo los jugadores. Eso es la mitad de madres. Pero el béisbol es normal en el béisbol. O sea, o los señalamientos para los señalamientos. No bueno, es, es parte del béisbol. Ah, pero fíjate una cosa: que eh, la gente está ávida de una nueva liga estatal de béisbol. Sí ha habido, en la época de, de, de Mario Villanueva, la Liga Quintana Ruense, buena, que este, tuvo bastante éxito, pero bueno, también hubo gran participación del gobierno del estado, porque le inyectaba recursos. algo de recursos a todos los ayuntamientos, y de esta manera obligaba a todos los ayuntamientos a participar. Acá, claro. acá tuvimos un equipo, fíjate, estuvo Chito Ríos, el pitcher. Sí. Uriel Martínez, no sé si lo conoces, Cecilio estuvo, Ruiz, Cecilio. Ruiz. Y, y manager de lujo, Juan José Pacho, sí. para la calidad que había, por eso había. En, no. en el equipo de, Mayers, de Mayas. No, pero, pero, pero, mucho. Mayas pero, y, y sabes qué? Y perdimos en Chetumal, por, porque un, un amigo es que, que, que le decían que el casco loro, no lo quisimos así en Carrillo. Y, fue a y el casculoro bueno, que ganó el ah, Chiquito, bueno, ¿te acuerdas? Que, que por cierto, el tuvo una Desaparición forzada hace unos días y ¿Sí? gracias a Dios apareció ahí en Veracruz. ¿Eh? Este, oye, pero mucho antes de lo que tú dices, persona, de la, amigo, mucho amigo, antes amigo, de lo que tú mencionaste por ah, sí, la, la, la de, de mucho acá. antes de lo que tú en la liga la liga Quintana Ruiz, ah, no, no, mucho no, antes no, estaba claro. la liga la invernal. Renta, la. No ah, sea, no, no, era, era, era casi profesional no, esa liga, lato, mayores, sí, La ¿no? liga invernal a muchos peloteros de la liga presupuesto necesita para otra vez tenía sí, que... mucha lana. Se gastaba como 60, 70 mil pesos. Tú, ¿Me regalas algo de bloqueador? Sol? Solo, mira, yo estuve con el timón que, dos que dos le dije, disculpa, tú estuviste mucho. Pagaba, pagaba ¿Sí? la nómina de los, los peloteros 60 ¿Pagá? mil pesos semanales. Así se pagaba. Pero eran los jugadores que te estoy diciendo. Sí, pagaba 1.500 de Ahí se pagaba todo. Se pagaba todo. Se pagaba entre 3 mil a 7 en, por semana, partido semanal o sea como 250 mil pesos mensuales se necesita para tener su liga ¿sabes? un poquito más un poquito más, sí, aparte no los, los, no, los no viajes y todo, creo, todo, todo no creo ahorita porque ya la mayoría de los peloteros profesionales ya reportaron a la liga mexicana no, pero entonces por eso los que van a jugar ahora o que pueden jugar son los semiprofesionales profesionales que no fueron aceptados en la liga mexicana, pero son buenas tienen buena calidad, un promedio chino, tú no fuiste al béisbol, un promedio de 120 años. ¿Sí ¿Por qué? Ah, ahorita en la eh, estabas aquí echando la, la, la hueva. No. Es lo que costaba la ¿No? de... con no, te... no, con... Cortaron el árbol, cortaron el árbol. Ah, cortaron, el árbol, la... sí. los cortaron el árbol donde se sube chino ah. a Claudín. Y al fondo, ah, porque no es que paga, que paga no boleto. Habla, ¿Eh? Como no paga ¿también? boleto, había un árbol. Entonces ahí se sube él. <risa> un día suena. sale el gorrón y aplaude. Oh, pues. es eh. No, no habla de bien. El eh. amable. Pues hay que hacer la compracha para ah. que se haga la liga. Pues, bueno, pero, lo que nos corresponda a bueno, nosotros. Parece que pagar, la gobernadora no va a la liga Me parece escucharlo en tu punto. Bueno. Sí, me parece que lo mencionó. Le han pedido y fue una de las dos. ¿no? Ahora, ahora sí que de las ideas de, de Mari, Mari Hernández. De la presidenta la, municipal de Carrillo. De Carrillo, de hacer la liga estatal. Sí. Qué bueno, ¿eh? sinceramente. Pues ese, esa preocupación que ella tiene. Porque sí, Es lo que le gusta al Carrillo. Porque dale, dale. No es lo que sí, le gusta es. El... La gente aquí. No más que, de más que no fútbol. Es una de las pocas yo, yo, yo creo que, es, que estaría bien. Yo he visto, eh, eh, o sea, que los presidentes ¿Es que, municipales, sobre todo los de acá y de Moreno, puta. No le meten todo en el momento de, de, la, de la liga. Sí, Se si apasionan. No acompañan, van y, y viven del el, el, no el por ahí, de otro lado Qué bueno, ¿no? Como dice el Liceo, ojalá que, que, este, que la presidenta María Hernández este, busque la manera de cómo armar un buen equipo. Hay que hacer una vaquita, una rifa o algo, sí. no sé. Sí, un que antes los empresarios no, no había... aportaban, de verdad los empresarios aportaban. No, sí. Entonces, sí. eso hace que, que un poco más descanse el ayuntamiento en temas económicos. Pero es cuestión de estrategia, porque yo recuerdo que dijimos, Lara, Sí, no. pagamos pelotero sí, Pero pelotero. sabe dónde ve... Dónde, no, pelotero? ¿Dónde, pelotero? ¿Dónde veo, digamos, no esta, esta Esta, entonces, esta manera de, ahí, de Sostener al equipo en Morelos claro, entonces, Yo creo, creo que ahí le meten más Los comerciantes, que pagan, como dice Julio, pero Pero lo veo más en Morelos ahorita claro, Yo creo que Hay más camaradería, hay más Sí aspecto que es lo que hizo el presidente de Morelos Habría que ver cuál fue el mecanismo por haberlo dado gratis, ¿cómo le hizo? ¿Cuál fue el mecanismo? Ah, también que no aquí dado gratis. Ah, mola, ¿cómo, claro, ¿Cómo subería la popularidad de la presidenta? Porque no van a hablar de, de, de otra gente, van a hablar de ella y lo Rutiér. Pero pues, no sabemos cuál fue el mecanismo de ella. Habría que preguntarle, ¿cómo le pues, hicieron? ¿eh? Y, es, y es que Eric está, está sorprendiendo. O sea, sor, sorprende, está sorprendiendo en el, en, en, porque cuando ya dice, le, sabes, cuando inaugura ya. el. el <ríe> Cuando el inaugura Moreno. el parque, de, el parque eh, principal de José, Moreno, José María Moreno, públicamente y en presencia de la Pero gobernadora... Pero es obra es del Estado y la Federación. No, no. En la remodelación, sí, pues, no. es obra del Estado, sí, igual los arcos de la entrada y salida. No, no, no, no, no Jonathan. No es cosa de Eric. No, no, no, Jonathan, no, no, sí, no, no. No, también, no, no, no, acá no, no, acá no, no, no, no. Mira, ya es, inauguraron la Ferrera. No, no, no, no, no, no, Erick. no, no, este, no, sí, no, este, sí, sí, sí. no, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo estuve allá en el momento, escucha el, el momento ya de la inauguración, el no, no, no, Eric lo dijo públicamente y en presencia en de la gobernadora y la gobernadora lo volvió a decir de que Eric invirtió 11 millones con recursos propios del ayuntamiento, ah, porque lo tuvo que poner porque se lo dijo la gobernadora, pero él no quería ponerlo, o sea, es, es lógico, pero el proyecto era de la gobernadora. ¿eh? Por eso, fue pero... un es, compromiso incluso de campaña de la eso, gobernadora. Pero pagó, pagó el ayuntamiento con recursos. Pero, pero todo no pagó Eric. Pues eso dice él y la, el gobernador también lo dijo. No, no es cierto. Pues yo no sé si es cierto, pero públicamente así, ¿así fue. ¿Ah? Un así proyecto fue? del Estado, o compromiso de la gobernadora con los morelenses... Y obviamente pidió la participación de, del municipio. Puta, pues yo no, lo yo Porque, voy a hacer. Usted, o sea, tiene que participar. Es, es compartido. es compartido. Es, es, claro. pues Eric dijo que fue con Oño, revise, es mezcla, revise. Mezcla, bueno. no, no, no, no no dijeron. Pues ya, ya está revisado, lo Ay, estoy diciendo porque y, yo, yo lo tengo. No no no, este... no, no, no, no, no. Yo, yo, bueno, él puede decir. Tiene la fuente. Sí, tiene la fuente, pero yo estoy, también me estoy refiriendo al discurso de él. Bueno, ese no por no, eso, pero no. tú te refieres a un discurso. A un discurso, no, ese no, no. momento. Y, y, y, pero hay algo detrás. Y como, como tal, el gobernador lo aceptó. Hay una mesa, de, hay una mesa de recursos, no lo puede sí, hacer, pero, eso bueno, Puede haber, puede haber, pero yo me estoy refiriendo al recurso Puede ser así, yo no digo que no así, pero Eric al menos en ese momento con recursos se construyó este parque con recursos del ayuntamiento. Porque a ver, ¿por qué? Porque fue inaugurar gobernadora? A la, go la gobernadora. Porque Eric, ¿sabes por qué fue? Porque se lo pidió Eric. Porque se lo pidió Eric? No, señor, no, es porque es la obra, de la gobernadora, la gobernadora no, no, no va a yo, ir a inaugurar una obra que No, no yo, yo, yo yo yo no, ¿O va a dejar que lo inaugure solo el mira, presidente. se decía de que de la gobernadora no quería ir a, a Morelos por problemas anteriores que había tenido Eric con la gente. Entonces Eric por eso prolongó la inauguración porque no, se le no. inaugurar días, dentro, los, los El fin de semana pasado los estaban dentro del de marco de la feria. De, de los conflictos que tenga Eric Borges con el, con el pueblo, a que la gobernadora no vaya a inaugurar es la versión de la gente. Esa es la versión de la gente. ¿De qué gente? De los morelenses. De los, a lo mejor de... de los seguidores de Eric Borges. Sí, y de la, pero de la, nada más. Porque en la realidad, o sea, mira, Eric ha tenido problemas que el tema de la expo feria por ejemplo que es tradicional y que siempre se hacía en un lugar y que el presidente municipal siempre tenía la venia de los ejidatarios para que se hiciera ahí no lo podía hacer no lo pudo hacer tuvo que intervenir la secretaría de gobierno y tampoco pudo la secretaria de gobierno no, porque porque porque no, no, no ¿Por qué? Que... porque no tiene buena relación con el pueblo pues no han pagado la, lo que piden los ejidatarios pero, pero pero es que él quería hacerlo como lo han hecho otros presidentes municipales uh -huh. sin necesidad de pagar tanto pero en el momento que se conflictúa con los secretarios, los secretarios, bueno, si quieres lo haces aquí, pero vas a pagar tanta cantidad. 25 Cuando millones Cuando tú creo. cobras más de lo, que, de, de lo que cobras normalmente, ¿para qué lo haces? Para no hacerlo. Claro. Para que no te lo paguen. Y eso no se no lo, lo dijeron en una asamblea. Creo ah, que no. 25 millones pidió. Sí, una asamblea claro. ¿Y era Y dieron hasta fuera le gritaron. Ah, ah, sí. No está ah. muy bien con el ejército. No, no, no, no, no está no, bien con el ejército. No, está bien con el No, no está bien con el ejército. Ese es el yo lo tengo documentado, por eso te lo estoy diciendo, ya no es un, una invención. Ahora, es un presidente que desafortunadamente per, ha perdido la oportunidad desde que llegó, porque llegó con mucha fortaleza, sí, con Morena, sí. ha perdido la oportunidad de congraciarse con el pueblo porque desde un principio debió haber sido humilde, debió haber sido condescendiente, debió haber sido pueblo y se encerró en su burbuja, se volvió soberbio y no permitió... Tener una buena relación con el pueblo. Quizás no solo él, ¿eh? Quizás no solo él, el Estado. No, Quizás no, solo no, solo no, no, no, no, yo creo que lo de Eric, no hombre, es que, yo, no, Eric tiene problemas antes no, con era. los empleados. <risa> no, hombre. Oye, Eric Yo creo yo que problemas con los empleados <risa> sindicalizados. Le, ¿no? le hicieron una huelga, <risa> le hicieron una huelga ¿no? a los empleados. No los, no, no los, los, los policías no también. No los policías, son empleados. Ah, ya, ya, inauguraron la calle, ya. No, la, perrera, la perrera. El, el, el alcalde. No, que la perrera, perrera. Que, que, que inauguraron esta vez. La, por, la Panchito, perrera por. de aquí de la. ¿Qué tiene Río? Ya, pues, ah, ya sí, está ¿no? muy bien, ya. Sí, sí. Eso creo que no, no se había dado aquí. ¿no? Ah, ya pasé no. mi no. coloquio no, en los perros. Ya en Muchos no. preguntaban no. por qué no lo habían inaugurado. pues Porque no había material, no, había material no lo van a ver. No había Pero perros. Pero ahorita claro. ya. hay un chingo. A mí preguntaban a mi cuñado ¿qué hace cuño? Ahora sí puedes llevar tus perritos los gatitos, porque ya hay material. Sí. puedes llevarlo. Ahora sí está en forma. Lo ¿no? que comentó la presidenta municipal en el caso que no se había inaugurado claro. porque el cabildo no había sesionado para designar un presupuesto para el este, este lugar. entonces no estoy mal. Si no, tú, ¿tú, nunca no has estado mal. Bueno, qué bueno. Manuel, <risa> está <risa> mal. El presidente está trabajando. Solo en la época Julio. En el frío. Julio, <risa> no. el presidente está trabajando. Sí, sí. Claro, qué bueno. Oiga, pues bueno, vamos a seguir tomando café, comiendo salbutes del amable. Ya no tienen tanto al amable. Pues no, pues nada más, Te va a escupir los salbutes. Es malo. Muchas gracias por acompañarnos. Te llegó tarde, Ponciano. Propósito. Muy bien ganar más por buen camino. Nos Adiós. vemos pronto. Hasta ¿No? no, la próxima.